Más comprensible en Europa para nuestra ciudadanía. Hoy en este foro vais a abordar la realidad de dos programas europeos de cooperación territorial de gran interés para Navarra, Interreg Europe y Atlantic. Interreg Europe tiene entre sus prioridades la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Asimismo, se centra en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la economía de bajas emisiones de carbono, el medio ambiente y la eficiencia de los recursos. Su meta genérica es, pues, mejorar la política de cohesión a través del intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas respecto a los objetivos temáticos. Interreg Atlantic apuesta por la cooperación entre regiones con el propósito de, a través de acciones e inversiones transnacionales, reforzar la cohesión económica, social y territorial. ...con la elaboración en común de productos, servicios, procesos, planes de acción, estrategias y políticas... ...que tengan un impacto medible tanto en el nivel local como regional y del espacio atlántico. Cuatro son sus prioridades principales, estimular la innovación y la competitividad al tiempo que se afronta el desafío... ...de acelerar el crecimiento inteligente, fomentar la eficiencia de los recursos y promover las energías renovables y la eficiencia energética... Fortalecer la resistencia del territorio a los riesgos del orden climático humano y natural para apoyar una mejor protección y gestión del mismo y, por último, mejorar la biodiversidad y los activos culturales y naturales. Entendemos desde luego desde el Gobierno de Navarra que estos dos instrumentos de financiación son fuente de oportunidades para regiones como la nuestra. En la jornada de hoy podremos conocer la estructura de estos dos programas, sus convocatorias generales en la mano de Estelle Rogers y María Holmen, respectivamente. Podremos asimismo ver casos de éxito a cargo de Mamaya Burbindo, María Camino Barcenilla y Xavier Velasco. Habrá también oportunidad de compartir consejos prácticos para participar con éxito en los mismos, para lo que contaremos con Maite Tello, Ivana Olejuela y Carmen Hernández. Y, finalmente, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, será quien clausure este seminario. Como decía, desde el Gobierno de Navarra, desde Acción Exterior, lo que tratamos es de acercar la realidad europea y hacerla más comprensible. Y lo hacemos porque tenemos una vocación europeísta, porque defendemos que, construyendo entre todas y todos Europa, impulsamos el desarrollo y la cohesión social de Navarra, contribuyendo a situarla a la cabeza de las regiones más avanzadas de Europa.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 de simplificar la cuantiosa y compleja información que emana de Europa y de acercar la realidad de Europa y hacerla más inteligible. Se trata de un objetivo común, que estoy segura que compartimos todos y todas los que estamos aquí, y que sesiones como esta refuerzan. Así que muchas gracias a todos y a todas, es que Casco, por participar y aproximados a las oportunidades que Europa nos ofrece, porque, como decía antes, esto nos va a permitir sacarles no solo el máximo provecho, sino también trabajar en beneficio de toda Navarra. Muchas gracias, Escarcasco. Muchas gracias, Ana. Pasamos ahora a la presentación de Estelle Roger y María Omen desde la Dirección General de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea. Estelle, thank you. adelante. Yes, thank you very much. Good morning, everyone. I will share my presentation. Do you see it? Mm, not yet. Uh, And one moment. Yeah. Yes. That's right. I think you you see as well a small black box, but I cannot put it away. So I think you you see the the, the full screen is fine. So my name is Estelle Roger. I'm from DG REGIO for the uh, from the unit D1 as well as my colleague uh, Maria Homem, and this unit is dealing with uh, the macro regional strategies, uh, the interreg trends um, uh, concerning interregional cooperation and transnational programs, and we have as as well in our unit um, I would say the enlargement aspect of Interreg, very interesting unit as well. So today I will present you the main features of the Interreg Europe program because I'm the desk officer of this program within the, at the European Commission so the main uh, fitters so the the program has been adopted just to let you know in in summer uh, this summer and so they are in full swing of implementation so interreg Europe is part of uh, the ETC uh, the ETC regulation interreg we call it interreg it's uh, it's more simple um, and it's about the strength C interregional so we have four programs interreg Europe urbac interact and Espon and even though it's a small budget because it's a uh, really uh, six, 6% of the interreg envelope, it may have a great impact, given the results we have already achieved in the 1420 period. Um, so the program interreg Europe has a higher budget than in the period 1420. And however, the, the scope is broader because now the program will cover all the policy objectives of the cohesion policy from the smart till the, the, the PO5, all the, the, the policy objectives of the cohesion uh, policy, as well as uh, one cross-cutting um, priority on governance. And it's a pan-European program, so covering all the 27 uh, EU member states plus Norway and Switzerland. So the main objective of Interreg Europe, is to help, I would say, the policymakers, the regional policymakers, to find a new solutions to the challenge they face in their own regions and to learn from each other so it's really about uh, improving the the regional policy and all um and they have to include as well uh, the programs we call them the mainstream programs so the investment for jobs and growth programs so the esf plus for 2127, and the erdf programs how So it's really about uh, capacity building, exchange of experience. It's about soft measures. Uh, it's not like the normal interreg, the other interreg programs, uh, cross-border or transnational, it's that have a more hard investment. It's about soft investment. So it's about um, exchange of experience, learning from each other. And it's, it's for the policymakers in the regions. Uh, just on this, so it's really to improve the policy, the regional policy instrument, and it's very important to understand what is meant under policy instrument. So policy instrument, and there is also all the definition and all the information in the program manual of Interreg Europe. It's a public intervention, so it can be a strategy of municipality, it can be a law, it can be a strategy, and it can be as well um, a program an ERDF program or an ESF program related to the social, the policy objective social. And they have to include uh, also um, in, in the program or in the project, a policy responsible authority. So it's important to, to understand that if you apply under Interreg Europe, so you would like to improve your policy instrument but you have to associate as well the policy responsible authority to have a greater impact because the the, the policy responsible authority is the organization in charge of this uh, this policy instrument and if you want to improve it and learn from other regions in order to improve it then the responsible organization has to be on board And in most of the case, it's uh, the public institution. So one example I can give is um, in the case, but in all cases, there is um, um, an ERDF program involved as well in the, in the project of Interreg Europe. Then you have to include either the managing authority or the ministry responsible for this program or maybe the intermediate body, depending on the, the setting in each regions and each country. And the aim as well of Interreg Europe is to improve the policy. So the legislation, the program, the strategy. So there are different results. Huh? Um, either with this pr project, you come to new project, or you change the governance, or you change the policy instrument as well. So we have many cases in the past of 1420 um, that I, I take to just a one ERDF program that has changed um, maybe the strategy and changed as well uh, the nature of the call for proposals, add, adding some, some criteria, selection criteria. So there is the EMA is really to improve the policy instrument. So on the scope, so I said uh, previously that the program is really for all the policy objectives. Nevertheless, there is um, a concentration principle that 80% of the funds of the project should be on SMART, PO1, PO2, and part of PO4, the social. So there is a concentration principle as well. And here you have uh, the, the main topics uh, for smart. It's innovation, research, skill for smart so specialization. There was a lot of investment as well um, in in the last period on this on this uh, on this topic. You have the green green green transition. So we have uh, there is a lot of interest to invest as well in this area, um, social as well. So this is new as well for Interreg Europe. Um, uh, and it's very important because uh, social dimension is, uh, there is a strengthening of the social dimension of the EU as well. Um, it concerns as well culture and tourism, but more in the sense of uh, the transition as well and uh, transforming uh, the, this, um, these sectors, these economic sectors as well. So it's quite uh, relevant. And these are also the other topics. Um, all these topics all this access to education i take the social or inclusion or socioeconomic integration they refer to the specific objective so you have the policy objective and and the corresponding specific objectives as per regulation um, and we have as well a cross-cutting on governance so it's really um, they are not related to the policy objective. But there can be an application on a project on uh, something very um, um, different. So uh, to improve the regional policy uh, on public procurement, on financial instruments. So this is really uh, possible under interreg program. So there are two main actions and I think for you what is interesting are the project and maybe the the policy learning platform i will if i have time i can say a couple of words on this but the main uh, the main interest for you today uh, is uh, really uh, the the project the interregional project so the inter interregional cooperation project so this is as i said uh, right at the beginning The, the the main, I would say the the main objective of interreg Europe, so is to improve the policy um, instrument. Um, so it's it's um, it's but each it uh, in each project you have to have as well um, um, a program, a mainstream program, an investment for jobs and growth school program. Um so the main activities are the exchange of um uh, experience, learning activities, uh, exchange of good practice. Um, and you can have as well, you can in the course of the project, uh, you can have some pilot action as well. So right also at the beginning. So just to test something new, to, to see if you can test uh, its pilot action. Uh, it's really to test something new, a new public approach. So this is possible as well in the period 21-27 um on the um, because we were mentioning that you learn from each other and you learn from the other regions so you you learn from good practice and what is a good practice so this is a policy related initiative and this practice was successful in a region and can inspire the others so this really uh it's it's really the, the main core of interreg europe it's learning from each other learning the good practice and not you know not to repeat the same thing but to adapt to the territorial uh, the needs and to the region regional needs And not to reinvent the wheel as well, because you can learn from, from another region and not to, to, to repeat something new, but to adapt a good practice to your regional context as well. So it's very important and um, it works. I mean, results have shown that it's it's work. And this good practice uh, can really inspire you to to, yeah, to find uh, common solutions to all the common challenges that we, that we are facing for the moment. So this is our two examples but you will have uh, the slides as well of good practice. One is from uh, Brussels, so it's um, it's a reuse of building materials, so this is it comes from Interreg Europe, um, so it's one example, and I was mentioning as well that during the course of the project you can uh, have some pilot actions. So it's really to test a new public intervention. So but there are some certain conditions to test something new and it's uh, it's um, it's formulated, it's it's um, explained as well in the program manual and the different calls for proposals, the term of reference, that you have to read as well carefully. Mm -hmm. So this is an example of a pilot action that was done in 1420 um, in Bulgaria. So it's a do-it-yourself kit for for mini vertical gardens. So it's a, it's a, it's it was a nice uh, they they they try something new and if if it's successful then they will uh, implement it at a larger scale. So this is one example of a pilot action under the Citizen uh, Interreg Europe uh, project. So. And for 21-27, the, the project normally have a duration of four years. So it's really long. It's really on the long term to have really sustainable results. So there are two phases, a core phase of so three years. So it's mainly exchange of experience and to, to find um To, to make some action plan and to see how to improve uh, the, the particular issue or the policy instrument you want to improve and after the three years you have one year when you put in place uh, what you would like to change and you monitor uh, the, the, the policy improvement so it's four years four years in a row mm -hmm to uh, comply as well with the, um, the criteria as well of uh, different calls, uh, there are certain requirements as well, because it's interregional so you have to have some partnership uh, uh, as well. So who is eligible to apply under Interreg Europe. It's mainly the public authorities or public law bodies or the private nonprofit bodies. So there is as well in the manual, the definition and explanation because it's about public intervention. So, and to improve the regional uh, policymaking. So the, the main uh, target group are the, the public authorities. And um, I think I, I I explain it right at the beginning if you enter into an interreg europe uh, project with different regions then the responsible um authority policy authority have to be involved in the project so the the the organization responsible for the policy instrument so they have to be involved as well so there are some uh, there uh, yes i will try to find one. okay one minute okay so the the partnership um so i will you can be associated as well so i will be i will be short um and on the jail Geographical coverage, so there is some um, some uh, criteria as well. So it has to be a good balance between the regions. So the the, the EU is divided in four, I would say um, would say geographical areas, and you have to have um, a, a balance between the northwest, the south, and, and all the the. It's written in the manual as well. Hein? So you have to build a partnership, not only with uh, with your country. You will have to find other partners uh, and to have a good geographical balance, a mix between more advanced and less regions as well. And on the finance, uh, very shortly, we have the co-financing rate uh, ERDF of 80%, a bit less for for other bodies that uh, are applying under Interreg Europe, and there are some other features as well for Norway and and Switzerland because they are also partner of the the program. Uh, these are simplified financial rules for you as information as well for for 21-27. I will not go into details. It's all in the program manual as well. And uh, on so the first call was also the first call uh, has been launched uh, just a couple of words on this. The first call was launched um, in April, and now they are doing the assessment of the the application. Um, and this is our the the key numbers. So there was a lot of uh, application uh, submitted, a lot of organization, and the average, uh, I would say budget requested per project was a little bit more than one million.. So, These are the topics of uh, the first call so mainly it was on the on smart green and social as well. just to to to have an overview for you as info where were the main. Um, uh, interest of the application so on smart green and partially partially social and by country, uh, as you see, um, Spain is the second. Uh, uh, has the center, the second in in application after Italy. Um I will stop it because this is about the policy learning platform you will receive and it's maybe a less interest for you for the moment. Okay. And um, Thank That you. And I think um, um, the other colleagues from Spain will explain you a little bit more on the next uh, calls and so on. Thank you. Thank you, Stel. Yes. Now we go to uh, Maria Ma'am. Que nos va a contar del interregio espacio atlántico. Adelante, María. Yes, so it's necessary to put the, the slides so that I could start. Okay. Yeah. So, um, well, you know all know very well this problem I think so. It's I, I don't think I have something new to tell you. Um, so it's it's a program the, the next one that was. Um, was a long process of uh, negotiations so you could pass for the next slide so it's uh, as you can see it was it was created a task force um and we discuss and was discussed all these topics that uh, that you can see in this slide so the next uh, the next one so here is um, the, a new geography of the problem compared to the previous one so you know the uk was an important uh, partner of this program and they left so um the program had to find other solutions not to lose a lot of territory on the other hand to increase it so we had um, the increase uh, of the friends the, the Limousin. there is a mistake Limousin is missing you in the, in the and the word Limousin. Um, well, that Why? Because Limousin is now part of Nouvelle-Aquitaine, an administrative French region, and in the past was not. So Limousin was integrated because now it's part of La Nouvelle-Aquitaine. And uh, Ireland remained the same regions, uh, Portugal as well, and then Spain increased into La Rioja. And all the nuts to Andalusia is now also part of the program. So for the other regions, it remains as they were uh, previously. Then, uh, well, it's, it's necessary to pass the other, the other slide, please. Okay. so what is the mission? So the, the program was inspired in these EU policy initiatives. And as, as a mission, um, the mission of this program is absolutely the Atlantic and also the carbon neutral and climate resilience, uh, the sustainable economy, and bring together all the stakeholders. So, on the next slide. You have now closer to. We are closer to the program. We have the areas of intervention. You see, there is a lot of blue, so they are the priority one, policy objective one, policy objective two, policy objective four, and um, the ISO one, that were the choices for this program. And then you have the titles below. You have the titles of the the priorities that we can see it better in the next slide. Okay, so you see you have the blue innovation and competitiveness, blue environment, blue sustainable social, tourism and culture, and the better governance for cooperation. So this is the, the four uh, the priorities that were established for, for this program. Then we'll see in the next slide, okay, uh, for each priority, you have a discrimination closer to what is um, meant for each of the priorities. We have specific objectives that you can I am not going to read because you can you can you can see them uh, uh, very well on on these slides. Then, uh, concerning the amounts, you have also here the amounts for each one of the, the priorities that um, well, the um, in total, the program will live one another thirteen millions which is less than the previous year, but it's it's basically due to the, the departure of uh, the of UK. Then the next slides. Well, now here, it's a more technical uh, information on the, um, the decisive body, which is the monitoring committee, where the projects are approved, as I don't know if you know, but the commission does not approve projects. The commission is present in these monitoring committees. As an advisor and as an observer. Uh, then you have the managing authority which is responsible for the management and implementation of the program, uh, which is the, for this program is the CCDR North, which is uh, um, based in Porto, which is it stands for Commission Coordinations Envolvimento Regional do Norte. So it's a Portuguese uh, institution from, from the government. Then we have a joint secretariat that provides information to potential beneficiaries, treats project applications, assists to other implementing bodies of the program, and is based in Porto, Portugal, as well. Then we have the audit authority, which is in Lisbon with Inspection of Which is independent from the other bodies and you also have now for this programming period something new which is that we don't have any anymore the certification um, the certification body, but you have an accounting function which is carried out by ADC which e which is also based in in Lisbon. And as the functions drop out the program accounts confirmating their completeness, accuracy and veracity. Uh, the payment entity is being responsible for paying ERDF to the project partners. So you have also here for your information the national authorities. So in France and well Aquitaine, Region Council, in Ireland is Northern and Western Regional Assembly. For Portugal is Agencia para Desenvolvimento e de and Spain is Ministerio de Hacienda y Función Pública. Voilà. So these are the, the, the authorities. And so what I, can I tell you? I'll give some information on the first call for projects which was already launched. It will be open for 18 weeks, as you see, from the 14 October until the 17th February. And the result should be communicated to candidates within six to eight months after the submission. So, they are open for priority one, two, and three. Uh, and uh, the submission application can go through the CG platform application that the program has. The program budget allocated for this first call is 45 millions and will be one step procedure, not two step procedures as in some other programs, but just one step procedure. And that's it. Así so que concluyo mi presentación. Uh, thank you very much, María. Eh, also for hablar speaking in the times. Eh, bueno, ahora pasamos a la siguiente parte de, de la presentación, que van a ser eh, tres casos de, de éxito eh, de proyectos interreg, tanto Europe y Espacio Atlántico en Navarra. Eh, empezamos con Amaya Gurbindo, de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra. No te oímos, Amaya. Sí. Listo, ahora sí. Y veis ahora. la presentación también, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale, que la ponga pantalla completa. Vale. Bueno, lo primero, gracias Beatriz. Eh, la verdad es que da un poco de pudor esto que te consideren buena práctica, no estoy segura de serlo, eh, lo que sí estoy segura es que este proyecto nos ha hecho mejores profesionales a las personas que hemos estado implicadas y ha hecho mejores también nuestras políticas que al final es de lo que se trata. Eh, antes de empezar, dar las gracias sobre todo a Isa Macías y Carmen Mier, que, creo que están como asistentes. Hoy me toca a mí contarlo, pero bueno, ya, ya saben que es el alma un poco del proyecto. Eh, bueno, como de tiempo, creo que nos correspondían como cinco o seis minutos. Voy a ser muy breve. Traigo tres o cuatro diapositivas. primero para hablar en qué ha consistido el proyecto brevemente, luego para contar eh, por qué bueno igual es, porque es buena práctica, eh, eh, qué nos hemos traído en la mochila Navarra, en el acción plan que hemos implementado aquí. Y por último, una tercera parte para contaros, eh, que para mí es lo más enriquecedor del proyecto, esas eh, cosas que aprendes un poco en los márgenes que digo yo del proyecto. bueno Empezamos entonces este proyecto Inside Out Europe, como la película casi, parte de una inquietud compartida por un grupo, un grupo de regiones europeas para mejorar nuestro apoyo a la internacionalización de pymes. Todas teníamos la responsabilidad en nuestras respectivas regiones de la internacionalización de empresas, en el caso de Navarra era, éramos el servicio de proyecto internacional de gobierno de Navarra, y bueno, empezamos a movernos sobre todo con el foco puesto en las pymes, que son la columna vertebral, de la, del tejido empresarial europeo, eh, aportan el 90 y tantos por ciento el conjunto de empresas, 65 por ciento de empleo, pero apenas exporta. Bueno, pues para, mejor, para mejorar eso lanzamos el proyecto que tuvo una duración de cinco años, con ocho socios de siete países, un presupuesto muy cerca de esa media de la que hablaba Estel, un millón y medio de euros, y que al final nos eh, trajo a todos 15 buenas prácticas detectadas, analizamos muchas más nos quedamos con 15 y 7 planes de acción uno por cada región En el caso del gobierno de Navarra teníamos una inversión de 340.000 euros y éramos el socio líder para bien y para mal, con todo el trabajo que eso genera, pero también con todo el aprendizaje eh, Destacar que participaron 30 entidades navarras este eh, es el grupo de stakeholders, pero más allá también hubo empresas que participaron y finalmente eh, implantamos dos acciones que ahora os eh, antes de pasar a estas acciones sí que destacar el partenariado que me parece importantísimo en todos los proyectos y es que en este eh, es vital. Éramos eh, siete regiones muy diferentes entre nosotras, con formas muy diferentes de hacer las cosas, pero dentro de esta diversidad había muchos puntos comunes. Eh, que yo creo que es lo que, nos, lo que hace este partenariado, somos gente con la que ya tenemos eh, experiencia también en otros proyectos, en algunos casos, bueno. eh, todos somos regiones periféricas con todo lo que se implica, en el caso de internacionalización, por ejemplo, el tema de captación de talento, de comunicación, de branding, bueno, pues eh, ahí estuvimos trabajando mano a mano con estas siete regiones que veis en el mapa. Bueno, ¿qué hemos aprendido en el marco del proyecto? En el caso de Navarra, el acción plan, el plan de acción, nos quedamos con, con estas dos acciones que veis en pantalla. El Observatorio del Brexit, por un lado, que nos inspiramos en una experiencia de Irlanda del Norte. Es una práctica que vimos porque ellos tenían un sistema muy ágil de, de apoyo a la empresa, muy directo, muy, muy concreto, muy cercano. Y aquí en Navarra teníamos una preocupación en aquel momento, pues esperamos este, en abril 18, yo creo. En, Claro, eh, en Reino Unido aportaba, era el cuarto destino a las exportaciones navarras y suponía un 8% del volumen total de exportaciones que puede no parecer mucho pero era un mercado realmente importante que generaba muchas dudas y que suponía un problema para las empresas. Bueno, pues ahí implantamos este observatorio, claro, si nos preocupaba a nosotros el tema Brexit, imaginaros lo que nos preocupaba en Irlanda del Norte. Eh, era un modelo muy bueno que creo que funcionó muy bien aquí también. Ya cuando finalmente se materializó el, el Brexit, cerramos el observatorio, pero dio un servicio, yo considero que muy bueno a las empresas navarras. Y la segunda herramienta que aplicamos en nuestro plan de acción, que además era una, es una subvención para ayudas a internacionalización, que además está financiada por FEDER. En este caso, la subvención ya existía y lo que hicimos fue mejorarla según un modelo de Holanda. Eh, incluimos una variante en la subvención, un, una, un punto para valorar la digitalización de empresas que tuvieran plan de digitalización. Eso contribuyó a que las empresas a, a empujarles un poco a sus planes de digitalización y a ir lanzando otros programas también que de hecho a día de hoy siguen para digitalizar eh, la internacionalización de las pymes. Y eso en el plan de acción, pero es que fuera el plan de acción hay mucho más. Aquí he puesto tres cosas, estoy segura de que son muchas más. Eh, ¿Qué nos deja? Pues que vemos nuestras iniciativas también en Europa, porque así como nosotros chupamos del conocimiento de otros, también hemos visto programas como uno que teníamos grupos de exportación conjunta que se ha implantado en otros sitios de Europa. Y cuando se entran en otros sitios, te hacen preguntas, te hacen ver cosas, te, ver cosas que tú no eres consciente, lo mejoran. Bueno, ahí también creo que hay un aprendizaje a la inversa, por así decirlo. Luego he puesto el café y consejos e ideas autodebox, porque nosotros a veces decimos que el mayor aprendizaje del proyecto casi se produce durante los cafés, porque te pones a hablar de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, cómo se relacionan otras regiones con las empresas, que nosotros a veces vemos que tenemos un poco gap o con, el, eh, por ejemplo, los holandeses que son comerciantes puros, como estaban trabajando el tema de China, esos consejos que nos fueron dando y que nos siguen dando a día de hoy porque los contactos permanecen. Bueno, pues eh, importantísimo. Y luego, por último, destacar, que ya lo he dicho antes, el tema de la coordinación interna de los stakeholders. Para mí, en el Interreg Europe y anterior, eh, un punto muy importante fue la implicación a nivel nacional de otros stakeholders. Eh, eso al final te avala las decisiones, sabes que no vas por libre, que el conjunto de personas que tienen que ver con estas políticas, en nuestro caso la internacionalización, estaban apoyando lo que decíamos y lo estaban validando. Eh, y bueno, de hecho esa coordinación en nuestro caso sigue a día de hoy y, y bueno, pues eh, también muy satisfactorio. Y yo creo, no sé si me ajustaba los cinco minutos o no, Beatriz, pero bueno, esto es todo. Simplemente decir que lo que insistir, lo que decía antes, que participar en proyectos nos hace mejores profesionales, más innovadores, más abiertos al exterior, y uno imprescindible la participación en proyectos, yo creo. Muchas gracias, Amaya. Pues eh, pasamos ahora al siguiente caso de éxito en Navarra. Y eh, va a presentar María Camino Barcenilla de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra. Pues muchas gracias. Lo primero, pedir disculpas por mi voz, pero esta semana llegó el otoño a mi vida y prácticamente no puedo, no puedo hablar, pero lo voy, lo voy a intentar. Si os parece, Beatriz, o si prefieres, lo hago yo rápidamente. Comparto pantallas que me sigue apareciendo. A ver un momentito. Ah, como prefieras, tenemos si no tu presentación. Pues, pues si te parece. Dejo en tus manos compartir la, la, la presentación y mientras, pues eso, daros la, las gracias y bueno, como decía Maya, da un poco de apuro hablar de una buena práctica, pero en este caso sí que os quiero trasladar un proyecto que llevamos en el departamento competente en materia de cultura de Interreg Europe, efectivamente ahí lo tenéis, eh, denominado o así lo se consideró y así se trabajó como apoyo a la economía creativa y cultural de, de Navarra. Si te parece, vamos avanzando, Beatriz. Eh, en este caso, que era CREHAF en su momento? CREHAF, pues un proyecto de cooperación europea de cuatro años, del 2016 al 2020. Es verdad que nos pilló como último viaje con la, con la pandemia, vamos a decirlo de alguna manera. Pero bueno, de ocho regiones europeas que consideramos que las industrias culturales y creativas es un sector estratégico, ¿no? Y esto nos llevó a una serie de acciones que ahora detallaré en la siguiente, en la siguiente pantalla. Primero comento, como también ha, ha hecho Amaya, creo que es importante quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes participamos. Veréis también idiosincrasias, políticas culturales diferentes. Maneras de enfocar las industrias culturales y creativas como sector estratégico diferente, pero estos, bueno, fuimos los que formamos parte. En ese momento, en nuestro caso, éramos Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. Y ya veis que los países eran desde Letonia, Hungría, Rumanía Eslovenia, Portugal. Y es verdad que teníamos dos regiones muy diferentes, del norte al sur de Italia, que la verdad que fue muy enriquecedor de hecho la, el nexo principal para nosotros era la región de Basilicata en, en Italia y, y bueno este es un poco el entramado de instituciones personas y buenas prácticas que nos pusimos a ello con, con este proyecto en la siguiente pantalla perfecto muchas gracias Beatriz os comento las dos fases de las actividades del proyecto la que tuvimos de abril del 2016 a septiembre del 18 como buen proyecto Interreg Europe, dos años de intercambio de experiencias, de aprendizaje de las industrias culturales y creativas, con todas las actividades que para ello se derivaban, ¿no? desde las visitas de estudio a otras regiones, los análisis y las reflexiones, crear también una, los stakeholders, que luego, bueno, veréis una foto y quiénes, quiénes éramos un poco, con quién trabajamos, colaboramos, pusimos en común en en Navarra, que fue muy, muy enriquecedor y lo decía Maya, creo que una de las partes más importantes es clave poner en común, conocerse y, y comentar ¿no? cómo enfocamos todo. Esto nos llevó a un plan de acción, luego comentaré los documentos que tuvimos que entregar, que para nosotros fueron un reto, era la primera vez que poníamos en marcha un proyecto europeo, pero como bien decía Maya, sí fue muy fructífero. Y una forma de enfocar las industrias culturales y creativas para Navarra y a la vez pues para otros eh, territorios que también tomaron buenas prácticas de, de Navarra. En la siguiente fase veréis pues, lo que ya después de esas visitas, de esos conocimientos, de esas buenas prácticas, de esa puesta en común, la segunda fase de octubre del 18 a septiembre del 20, de implementación de las acciones previstas ¿no? y lo, todo lo que tenía que ver con monitorizar. Toda esta fase, ¿no? a través también de indicadores. Como os comentaba, nos pilló, teníamos un viaje final a Matera, a Basilicata, que era el socio líder, que no pudimos realizar en esas fechas que veis, que se tenía que haber dado, con lo que concluimos en el 2021 con una sesión ya virtual, ¿no? con, con todos los, eh, vamos a decir, todas las personas integrantes de este proyecto. Como las actividades, lo que comentábamos. Generar ese sistema común de evaluación con, el, con un plan de acción además previo y, y bueno, como cada, cada territorio genera, que lo comentaba también Amaya, su, su plan de acción, generar esos indicadores y, sobre todo, involucrar ¿no? a, a los grupos regionales para que esto no sea una acción común, sino que venga para quedarse. En la siguiente diapositiva os comentaré un poco, bueno, ahí tenéis quiénes, quiénes fueron o quiénes formaron parte de los de este proyecto, los stakeholders, hay que recordar además en Navarra que cuando iniciamos todo este trabajo, eh, Navarra en ese momento no hablaba de industrias culturales y creativas en sus políticas culturales, no existía en el decreto foral de estructura en el departamento competente en materia de cultura. Existía, por ejemplo, NAPAR, que es la Asociación de Productores Audiovisuales de Navarra. Se estaba creando el clúster audiovisual de Navarra, con lo cual para nosotros fue un reto buscar esos acompañantes, esos stakeholders, buscar ese asociacionismo que nos diera una visión de conjunto y que fuera interdisciplinar, ¿no? que eso son las industrias culturales y creativas. En la siguiente pantalla veremos un poco pues, que, cuáles fueron esas fases, ¿no? esas, ese aprendizaje interregional tan interesante. Ahí tenéis las fechas de las visitas de estudio y aquí sí que me quiero... Eh, parar sobre todo en la parte de los documentos, ¿no? que fueron un reto. Ese análisis de estado del arte es un diagnóstico para conocer en qué situación te encuentras. Nos vino muy bien para saber en Navarra en qué punto nos encontrábamos con las industrias culturales y creativas, con la creación de SEDAFO. Esto es clave para detectar sectores, es clave para hablar de pymes y para poder hacer luego trabajos que comentaré un poquito más adelante. Ahí estuvieron nuestros documentos, ¿no? los informes también que nos hicieron los expertos que nos visitaron, los planes de acción que ya hemos comentado, la hoja de ruta, y bueno, esos informes que al final eh, nos dieron una visión conjunta de todos los territorios que, que participábamos en este, en este proyecto. En la, siguiente, en la siguiente diapositiva, pues veis un poco lo que, cómo alimentamos ese plan de acción, ¿no? para desarrollar estratégicamente el sector de las industrias culturales y creativas en Navarra, y ahí bebimos de todas las fuentes y de todos los documentos, de todos los entregables que nos iban demandando en este Interred Euro, que como digo, fue un reto porque desconocíamos totalmente cómo funcionaba un proyecto europeo, pero que nos resultó apasionante y que lo hemos interiorizado, que creo que eso es lo fundamental. Ya para ir terminando, en la siguiente diapositiva veréis un poco algunas de las cuestiones que hemos desarrollado en, estos, en este tiempo. Amaya comentaba un poco también todas esas acciones ¿no? en su plan de acción que se llevan a cabo. Nosotros partíamos de un, de un sector que ni teníamos identificado ni que se identificaba de esa manera, ¿no? porque podemos ir a las teorías de qué son las industrias culturales y creativas, pero Navarra no lo vivía en ese momento de esa manera y esto fue un impulso grande. Esto nos permitió crear eh, indicadores para dentro del Observatorio Cultural de Navarra. Un eh, minuto, basado en el sistema... Perfecto, muchas gracias. gracias. Basado en el sistema de seguimiento y evaluación del propio CREJAF, que compartimos entre todos. También ir creando plataformas online de industrias culturales y creativas. Se crea la Feria Mercatua de Industrias Culturales y Creativas en su momento. Esto nos ha permitido, y aquí está Xavier, que hablará en el siguiente proyecto, estamos creando con el Observatorio Territorial de Navarra un mapa de artistas que se basa en parte de los trabajos realizados en Mercatua, con lo cual seguimos. Revisión de medidas financieras y disposiciones fiscales, ley de Mecenazgo cultural, desgrabaciones fiscales del cine. Esto es un trabajo que se ha ido realizando estos años. Programa de capacitación para pymes y profesionales de las ICC, digitalización, etcétera, Y también una cosa muy importante, que esto llamó mucho la atención a los socios del proyecto, que Navarra fue pionera creando una Ley Foral de Derechos Culturales, que ha sido pionera en Europa y es un marco conceptual de administraciones públicas y de contextos y de territorio. Y ya sin más, por mi parte, daros las, las gracias. Y, y bueno, espero que esta breve presentación de un proyecto de años, documentos y, y puesta en común, pues sirva simplemente para ver que, que es algo muy positivo y que viendo las presentaciones anteriores, si tenemos que apostar ahora en las industrias culturales y creativas, desde, desde luego es tema green, tema digitalización, impulso de aceleración cultural y bueno, pues que que estos proyectos tienen un discurrir muy muy interesante de implementación en las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camino. Pasamos ahora al tercer caso de éxito en Navarra que hemos seleccionado y para ello contamos con Xavier Velasco de Nasubinsa. Adelante, Xavier. Muy bien, muchas gracias eh, por, por invitarnos a estar con vosotras hoy con, y con eh, la gente que se ha unido al seminario. Es una gran oportunidad de, de contrastar ideas, de aprender de otros, así que bueno, gracias por, por la oportunidad. En mi caso yo quería presentar el, el, el proyecto eh, Trail Geysers, eh, pero básicamente desde la óptica de Navarra, más que hablar de, de lo que es el proyecto en sí. El proyecto tiene por objeto evaluar el retorno socioeconómico de la inversión en itinerarios cical, ciclables y peatonales, y lo que, lo que para nosotros era importante era aprender de aquellos que sabían más que nosotros en la materia y aportar lo que, aquello en lo que nosotros podíamos eh, ser más expertos desde el conocimiento de, de Nasubinsa. Eh, era un partenariado grande, un proyecto complejo, muy ambicioso en tareas, con un presupuesto interesante, dos millones y medio, y al final para nosotros lo queríamos hacer operativo en, el, en la vía verde del Plaza Ola. Se trataba de evaluar el retorno de inversión, el retorno socioeconómico en, en la vía verde del Plaza Ola, que es un paraje natural magnífico. Y se marcaron unos objetivos de incremento del, de los visitantes, de aumento de la visibilidad de las empresas locales eh, y del empleo. Verdaderamente, más allá de la cooperación con los socios en los términos que he dicho, eh, rápidamente, lo primero de las primeras acciones que se hicieron fue establecer el esquema de gobernanza interna. Se hizo un grupo de trabajo en Navarra eh, en el que estaban representadas las distintas direcciones generales del gobierno, turismo, eh, medio ambiente, cultura. Eh, proyectos estratégicos, eh, los agentes locales. Eh, Javier, me dicen que se ven las diapositivas un poco pequeñas. A ¿Sí si se puede ampliar un poquito. Pues dejarme compartir la pantalla de otra manera. A ver. ¿He dejado de compartir? No. Vemos tu escritorio. Es rarísimo. A ver. Es que ahora no veo los controles por lo que sea. Ah. Me está ocultando los controles de la reunión. Si y no, me... ponlo como la tenías o, o si quieres ya la ponemos. Así se ve mejor. Es no que se ve. El... Damos segundo. Bueno, esto es lo más que puedo hacer y ahora ya no tengo ni control sobre la reunión. O sea que... Vale, no pasa nada, pues lo vemos así. Mostrar. No. Ya lo siento, me vais a perdonar. No es la primera vez que utilizo esta plataforma, pero sí que es la primera vez que me pasa esto. Bueno, no importa. El caso es que este grupo de trabajo... Lo que hacía era trabajar con los agentes locales y con los representantes de políticas sectoriales que estaban involucradas en, en este proyecto. Es, ahí se establecieron unas dinámicas muy interesantes, incluso ha salido la idea de, de hacer otro proyecto eh, como parte de, de, de, de las necesidades detectadas y de los trabajos que se han ido haciendo. Eh, y en este grupo se presentaban los trabajos que, hemos, que se habían ido haciendo en Navarra. Eh, ¿Qué beneficios tuvo trabajar con todos los socios en este proyecto europeo? ¿no? Y, y no abordarlo solo con las propias fuerzas de Navarra, que las metodologías que pudimos definir se basaban en el conocimiento no solo nuestro, sino también de, del resto de socios europeos con 10 pilotos en las zonas que he mostrado, ¿no? desde, desde Escocia en el norte hasta las Islas Canarias en, en el sur del arco del espacio atlántico? Entonces, una de las, de las tareas importantes era eh, obtener nuevos datos. Obtener, para obtener el retorno de la inversión había que sensorizar. Entonces, instalaron unos sensores eh, en el trazado entre, entre Pamplona y San Sebastián, que son pues, dos ciudades, como conocéis, pues, eh, preciosas en el norte de España. Y identificamos el número de, de usuarios al año. Eh, y identificamos el, el, el porcentaje ¿no? entre peatonal y ciclista lo cual era bastante importante de cara a, a estrategias de, de apoyo a las empresas locales y demás eh, Asimismo se hizo una encuesta eh, sobre el gasto y sobre preferencias de uso a los, a los residentes, a los locales, eh, eh, pero también a los visitantes y también a las empresas eh, que están ubicadas a lo largo del, del recorrido y de ahí salió información sobre, bueno, pues eh, del perfil de usuario y de oportunidades para desarrollar servicios en la vía. Ahí identificamos rápidamente que a pesar de conectar eh, prácticamente con Francia, el visitante internacional era escaso y esto nos da pues, oportunidades de, de mejora y de, y de abordar públicos que hasta ahora no, no estaban llegando a esta, a esta ubicación ¿no? o, o de manera muy minoritaria. Y sobre todo comparados con, como digo, no es solo el piloto del Plaza Ola, sino los diez pilotos hermanos eh, en, en ese arco atlántico de, con cada uno con características eh, tremendamente diferentes. ¿no? Y ver cada uno que teníamos una problemática, eh, unas necesidades diferentes, eh, aunque había un sustrato común ¿no? de, de, de voluntad por el desarrollo rural, de voluntad por, por respetar un... Un turismo, mantener un turismo sostenible, respetando el entorno local y la, la cultura local. ¿no? Además de, de, este, de esta obtención de nuevos datos, otro beneficio del proyecto fue la posibilidad de desarrollar herramientas de, de, de, de marketing digital. Eh, cito por ejemplo el, la visibilidad que ha tenido el proyecto en la plataforma de Google Street View, con más de un millón de, de visitas desde que se publicó. Eh, y donde se puede visitar de manera virtual el, el itinerario, eh, eh, lo cual pues invita a lo que queremos, ¿no? que la gente que tiene un, una idea de cómo es el itinerario, pues luego se acerca a conocerlo, a pasearlo, a, a, a conocerlo en bicicleta y disfruta de, las, de las, de las, eh, disfruta de la zona y de las oportunidades de ocio que hay en la zona, de gastronomía y, y demás. Eh, también herramientas de gestión, eh, es un tema muy importante en un itinerario con tantos túneles eh, ciclables, el tema del mantenimiento, es una, es una vía que, que el mantenimiento es uno de los retos y se elaboró una, una herramienta de incidencias para que, para que los eh, custodios del, del itinerario, que eran gente de la zona, que pudieran declarar incidencias y tener un cuadro de control para, para poder gestionarlas adecuadamente. Eh, y como digo... Sí, yo creo que es prácticamente mi antepenúltima transparencia. Gracias. Eh, básicamente, el, el, el proyecto tenía una componente muy fuerte de trabajo con los agentes locales. Se hicieron dinámicas para comercialización conjunta para que las pymes de la zona se asociaran y ofrecieran productos eh, conjuntos para los visitantes. Y también se, se hicieron otra serie de formaciones y de trabajo con los agentes en zona en, en esta línea. De poner en valor el, el patrimonio en este antiguo recorrido ferroviario, de poner en valor el patrimonio histórico y natural, ¿no? que es lo que hace que la gente quiera venir a conocerlo. Eh, y finalmente se pues, obtuvo el retorno de la inversión y nos encontramos pues, que nos comparamos con el resto de itinerarios. Ahora sí, ya es mi, última, mi último mensaje. Y ahí eh, vimos que de, por cada euro gastado en zona, la mitad se mantiene en zona y la otra mitad sale de la zona. ¿no? Y ahí pues, hubo una reflexión en, el, en los documentos finales de cómo abordar esta situación para intentar maximizar ese retorno de la inversión el, eh, del dinero gastado en zona que se, que se maximice el, lo que se mantiene en zona, ¿no? porque esto... Genera empleo, eh, en estas pequeñas comunidades rurales pues da, da vida, da, da oportunidades para las empresas locales y al final es una ventana a exponer este patrimonio cultural y, y, y natural tan rico que hay. Y por mi parte, nada más. Eh, para nosotros es una gran oportunidad participar en, en este proyecto que recientemente terminó y, y ha sido un gusto pues, cooperar con, con otros socios europeos en, en esta cuestión. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias sí, sí. a los tres. Y vas a tener que dejar tú de compartir porque no me aparecen eh, los controles, por el motivo que sea. Gracias. Ahora. Vale, pues eh, pasamos ahora a la última parte de, de este seminario virtual que eh, va a ser mm, sobre cómo participar con éxito en las convocatorias y va a ser a cargo de, de Maite Tello, Ivana Orejuela y Carmen Hernández. Eh, puntos nacionales de contacto de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Adelante, desde el Ministerio. Bueno. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Navarra el estar aquí con todos eh, vosotros. Eh, nos vamos a presentar para los que no nos conozcáis, pero yo creo que, que ya eh, la mayoría de, de ustedes nos conocen. Mi nombre es Carmen Hernández, soy la subdirectora sub sub de Cooperación Territorial Europea. Estamos enmarcados dentro de la Dirección General de Fondos Europeos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública y somos autoridad nacional en estos momentos de 12 programas de cooperación eh, territorial europeo dentro del strand eh, transfronterizo, el STRAN transnacional interregionales eh, y los programas de vecindad, así como los ultra, el programa eh, ultraperiférico. En todos ellos somos autoridad nacional española y punto eh, de contacto. Eh, quiero eh, indicar que simplemente unas palabras, porque voy a pasar la, la palabra a mis eh, compañeras que presentaré, es que bueno, pues Navarra es un territorio que aunque no es muy grande, es muy activo, ya eh, eh, veíamos al inicio la, la consejera que hablaba de la importancia de, de, de estar en, en Europa, de participar en, en proyectos y actualmente pues están participando 133 beneficiarios eh, de Navarra en nada más y nada menos que 86 proyectos. Tengo que decir que es una, eh, un territorio muy activo. Agradecer enormemente te, también la presentación de estos tres casos de buenas prácticas. Seguro que hay muchísimos más, tanto a Xavier, a Maya, como a María, porque realmente es lo más importante. Yo creo que estas aportaciones para aquellos eh, beneficiarios que tengan en mente presentar un proyecto son muy importantes, habéis dado en la clave de algunas cuestiones y cuál es el valor añadido de participar en un proyecto de cooperación territorial europea. Y por mi parte, nada más, animarles, que yo creo que, que, que como decía, es un territorio eh, muy activo y con eh, una tasa de éxito, eh, siempre digo, importante en, en el caso de Navarra. Eh, no es necesario presentar muchas candidaturas, pero que sí si estas sean de éxito, eh, que es el caso, como decía, de, de Navarra. Y nada más, a mi derecha eh, se encuentra Ivana de Juela, y, al lado de ella, eh, Maite Tello, que les darán algunas pinceladas, eh, trabajan dentro de, de, del equipo de, de cooperación territorial, llevan tanto el programa de Atlántico Espacio Atlántico como el programa Interreyudo, y les van a dar eh, algunas pinceladas desde su experiencia, que yo creo que también son muy importantes, para aquellas eh, instituciones que no hayan participado eh, hasta ahora en un programa de cooperación, pues eh, les sean de, de utilidad. No obstante, estamos a su disposición si una vez finalizado eh, el eh, seminario necesitan contactarnos con la cualquier cuestión, pues estamos a su disposición. Gracias. Hola, buenos días. Eh, muchísimas gracias eh, por darme esta oportunidad de participar en un seminario y sobre todo tener acceso privilegiado a los beneficiarios y partes interesadas de Navarra. Yo les voy a explicar algunas, como decía Carmen, algunas cuestiones que pensamos que son vitales para participar con éxito en las convocatorias del programa Interreg Europe. Estela les ha hecho una presentación excelentes sobre lo, las características del programa y de los proyectos. Les he hablado de la primera convocatoria que actualmente está en fase de evaluación y yo tengo el placer de eh, informarles que la próxima convocatoria de Interreg Europe eh, estará abierta desde el 15 de marzo al 9 de junio de 2023. Eh, ahora el reto que es, se presenta ante ustedes es elaborar un proyecto eh, que consiga superar la fase, eh, el proceso selectivo y además ganar nota. Porque como les ha comentado Estel y también eh, Carmen en las cifras eh, que han dado, es un programa en el que hay mucha competencia. Entonces no es suficiente pasar, sino aprobar con nota. Y eh, en definitiva lo que se trata, en palabras muy sencillas, es de preparar un proyecto a medida, a medida de lo que eh, el programa... Eh, eh, quiere y nos demanda. Eh, para ello, eh, después de todos estos años de experiencia en el Ministerio y con los programas, el primer punto fundamental es una preparación exhaustiva de la candidatura de proyecto. Esa preparación exhaustiva eh, tiene que iniciarse eh, cuanto antes. En este momento ya hay mucha gente eh, circulando y tratando de elaborar un proyecto competitivo que se ajuste a lo que pide el programa. Y por otra parte también es fundamental utilizar las herramientas de asistencia que actualmente están a su disposición y se van a ir poniendo a su disposición paulatinamente. La preparación exhaustiva eh, abarca muchísimos puntos. Eh, no voy a ser. De, eh, Solamente voy a, a señalar a algunos que creo que son importantes y sobre todo como llama más la atención. Muchos de ustedes eh, ya han presentado candidaturas, eh, particularmente eh, los beneficiarios eh, navarros. Las organizaciones navarras eh, son muy activas, eh, son eh, eh, entidades que, eh, proactivas y que tienen mucho éxito en, en los programas interreg. Um, el primer punto que eh, parece que puede ser obvio, pero que es importantísimo, es conocer el programa, el objetivo y las orientaciones estratégicas del programa. Eh, pero... Eh, seguramente, bueno, está el programa, el manual, eh, el programa de cooperación, pero lo que tiene que tener claro es que eh, sobre el objetivo, y las orientaciones estratégicas, es, eh, esa es la base eh, sobre la que van a tener que diseñar y elaborar, y elaborar el proyecto. En este caso concreto, Interreg Europe, eh, Europe, como les dijo Estela, en lo que pretende su objetivo, al final, es mejorar los instrumentos de desarrollo regional mediante el intercambio de experiencias, capacitación, transferencia de buenas prácticas, experiencias piloto. Entonces, tienen que tener muy en cuenta que todos esos elementos son los que van a fundamentar y los que tienen que estar presentes en el diseño y elaboración del proyecto. Otro punto muy importante que no hay que olvidar es el texto de las convocatorias. Eh, muchos de ustedes ya han participado en la primera, pero tengan en cuenta que en la segunda convocatoria puede tener elementos eh, diferentes o algunas eh, eh, especificaciones que eh, son muy importantes a la hora de tener, eh, conseguir eh, presentar una candidatura con éxito eh, y diferenciada. El texto de la convocatoria, además de los términos de referencia, que son las bases, también se eh, indica el proceso de selección, que también es muy importante conocerlo, sobre todo eh, las fases y evitar, sobre todo, eh, que eh, no se admita. Eh. La fase de elegibilidad es uno de, eh, de los eh, escalones y el hecho de ser rechazado en esa primera fase no les va a poder permitir seguir con la evaluación. Y un punto que yo nunca eh, olvido y que siempre eh, lo tengo en cuenta son los criterios de valoración. Eh, los criterios de valoración se tienen que tener presentes eh, desde el principio, porque eh, eh, sobre todo pensando en, en, en, el, en la persona o personas que van a valorar eh, y evaluar su, eh, su candidatura. hay que eh, En la eh, candidatura hay que... Mmm, ir eh, respondiendo a todos esos criterios. El segundo punto que creo que es fundamental es eh, tener muy presente que el proyecto que ustedes vayan a diseñar tiene que contribuir al programa. Tiene que encajar eh, con los objetivos específicos eh, de los ejes prioritarios del programa y, y tiene que responder a, a las expectativas del programa. En el fondo, el programa les necesita, necesita esas candidaturas de éxito y eh, la contribución del proyecto eh, se mide a través de los indicadores de producto y resultados del programa. Entonces, los indicadores que ustedes van a incluir en su diseño y los resultados tienen que ser eh, coherentes con los del programa, tienen que ser los mismos para que todo sume. Otro punto clave es la identificación de instrumentos políticos. Ya os, a, a, os adelantó Estela eh, eh, que es un instrumento político, eh, tiene que ser de carácter regional. Dentro de estos instrumentos políticos de desarrollo regional eh, tenemos los programas de inversión para empleo y crecimiento. Eh, por ejemplo, eh, pues lo que nosotros entendemos en España por, son los programas operativos regionales del FEDER y también los programas del Fondo Social Europeo. Es muy importante, además de identificar esos instrumentos políticos, tener en cuenta que al menos un programa de inversión para el empleo y crecimiento tiene que estar eh, contemplado dentro de, de los eh, instrumentos invocados eh, por el partenariado. Otro punto fundamental que, por ejemplo, ha destacado nuestra eh, compañera Maya eh, es la importancia de tener un buen eh, partenariado. En este caso, el programa tiene carácter interregional. Eh, hay una serie de requisitos eh, que nos exige el programa, pero básicamente lo, eh, vamos a tener que salir de nuestra zona de confort de los eh, socios transnacionales o de los programas transfronterizos. Y en este programa y en estas convocatorias va a, haber, va a tener que haber representación de socios de las cuatro áreas geográficas. ¿Mm? Eh, y otro punto muy importante que se ve que es uno de los problemas que se están teniendo, además de la identificación de instrumentos políticos, hay que identificar a las autoridades responsables de los instrumentos políticos, ¿eh? porque estas autoridades responsables van a tener que estar presentes en el partenariado. Y se exige que como socios, estas autoridades responsables de los instrumentos políticos de desarrollo regional estén presentes. Eh, como socios en el 50% de los instrumentos y eh, van a tener que estar en el partenariado como autoridades políticas asociadas para el resto de los instrumentos políticos asociados. Este punto, estos dos puntos son importantísimos. Identificación de instrumentos políticos y de las autoridades responsables y cumplir con los eh, porcentajes que establece eh, el programa y que va a establecer esta convocatoria que viene. En segundo lugar, eh, les decía que la preparación exhaustiva es fundamental, pero también hacer uso de las herramientas de asistencia que les van a dar un enfoque práctico de lo que ya contiene el manual del programa, eh, las bases de la convocatoria y estas herramientas eh, pues son muy simples, Pues suscribirse a la newsletter eh, que les va a mantener actualizados. Participar en los múltiples eventos informativos como este, como lanzamientos de convocatorias, seminarios organizados por el secretariado. Actualmente, el secretariado ha lanzado estos eh, pro, eh, eventos eh, temáticos eh, eh, online. Eh, para el 15, para el 17 de noviembre, 29 de noviembre y 1 de diciembre. Yo les recomiendo encarecidamente que se apunten, porque además de conocer los detalles o qué es lo que quiere el programa ¿no? a través de esos eh, temas, les va a permitir también conocer a otras entidades y, y, y que pueden ser socios suyos de partenariado, conocer un líder o, o ya ir eh, eh, atando capos. Eh, otras eh, herramientas de asistencia que ahora mismo no están disponibles, pero que eh, estarán más adelante, son herramientas de autoevaluación que les permite un poco saber cómo está su candidatura y también solicitar al secretariado un feedback sobre su idea de proyecto, cuando ya su idea ya esté más elaborada. Por último, eh, les he puesto aquí algunas de las herramientas y recursos disponibles, la página web del programa en la que van a poder encontrar de todo la página web del Ministerio y también los contactos de Secretariado Conjunto y del punto de contacto español, eh, que somos Ivana y Servidora. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Podéis confirmarme que se ve la presentación, por favor? Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días, eh, yo soy Ivana Alejuela. Eh, quería daros las gracias, antes de nada, a la delegación del Gobierno de Navarra ante la Unión Europea y, y al Gobierno de Navarra por la organización de estas jornadas. Eh, yo, voy a hacer, yo voy a intentar hacer un repaso por los aspectos que considero más importantes de cara a preparar con éxito la primera convocatoria del espacio atlántico. Como veréis, por muchos puntos son coincidentes con los que ya ha contado Maite con respecto a Interreg Europe. Y como ha dicho María Ome en su presentación, la primera convocatoria del nuevo periodo está ahora abierta hasta el 17 de febrero de 2023. Eh, en esta presentación he querido reflejar y recoger, para que posteriormente podáis consultar, eh, esta información, cuáles son los documentos claves del programa, así como los puntos importantes a tener en cuenta de cara a la elaboración de las propuestas, desde el encaje de la idea de proyecto con los objetivos del programa, como a la formación del partenariado, la financiación del proyecto y los criterios de elegibilidad y evaluación. Y finalmente os daré fechas de los próximos seminarios de cara a la actual convocatoria, que como veréis son bastante inminentes. En primer lugar, eh, recoger aquí, en, en este punto de, de documentos clave, los tres reglamentos por los que se rigen los programas interreg, solamente para que, para que los tengáis situados. Eh, los documentos concretos del programa son el texto del propio programa, del que aquí tenéis el enlace, el manual del programa y los documentos específicos de la convocatoria, entre los que están los términos de referencia, eh, un ejemplo de formulario de candidatura, eh, cumplimentado, preguntas habituales, etcétera Os dejo aquí el enlace a todos estos documentos. Los más importantes y los que hay que conocer bien para preparar la propuesta son el manual del programa y los términos de referencia. Eh, la propuesta que se desarrolle eh, ha, de ser, ha de ser coherente, viable y relevante en cuanto a los objetivos del programa. Y entre otros aspectos, esto es lo que se valora en este punto de intervención lógica de proyectos. En términos globales, para el programa Espacio Atlántico, el principio que subyace a esta lógica de intervención es cómo las acciones a llevar a cabo y los productos a desarrollar abordan los retos territoriales y las necesidades del área de cooperación. Y cómo los proyectos van a dar los resultados esperados. Eh, de este modo, los proyectos deben conducir a una solución del desafío territorial en, en las regiones que, que, que estén implicadas. Eh, para ello, los proyectos deben definir los objetivos y los resultados específicos que se necesitan para lograr el impacto que se busca. Estos objetivos y resultados específicos deben identificarse en consonancia con el programa y contribuir así a la consecución de los objetivos y los resultados específicos prioritarios del programa. En este sentido, de cara a formular bien el objetivo del proyecto, es interesante consultar eh, los consejos y los, los tips que se recogen en el punto 2.4 del, del manual del programa. ¿Perdona? En particular, y como ha comentado María, para esta primera convocatoria el programa se centra en, en las prioridades temáticas 1, 2 y 3, excluyendo para esta primera convocatoria la, la prioridad de gobernanza. En cuanto a la formación del partenariado, os dejo aquí algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta en, en su formación. El líder o jefe de fila debe tener una naturaleza jurídica concreta ser un organismo público, universidad, organizaciones de educación, etcétera. Las condiciones concretas las podéis consultar tanto en los términos de referencia como en el manual del programa. Y además la ubicación geográfica del jefe de fila ha de ser dentro de la zona elegible del programa. Eh, el partenariado, en el partenariado deben participar entre 4 y 12 socios de pleno derecho. Esto excluye a lo que se llaman socios asociados. Eh, los cuatro estados miembros, que son España, Irlanda, Francia y Portugal, han de estar representados en el partenariado con al menos un socio, respetando siempre las áreas elegibles. Es importante que el partenariado esté bien equilibrado, eh, que para todas las actividades del proyecto haya un socio con las capacidades adecuadas para ejecutarla y que no existan duplicidades eh, ni en los roles ni en las, ni en las habilidades. Además, todos los socios deben disponer de los recursos administrativos y adecuados necesarios para participar en un proyecto eh, transnacional. En, en definitiva, el partenariado es un factor muy importante dentro de la evaluación de, de la solicitud del proyecto y puede ser crucial para, para la aprobación del mismo. Para la búsqueda de socios, el, el programa ha desarrollado una aplicación que os dejo aquí el enlace eh, para que podáis descargarla. En cuanto a la preparación del presupuesto de los proyectos, los términos de referencia para la primera convocatoria aconsejan que el, que el presupuesto del proyecto se encuentre entre 1 y 3,5 millones de euros. La tasa de cofinanciación y de reembolso del programa es de hasta el 75% de los gastos. Y en este nuevo periodo, algunos tipos de costes se, cal, se pueden calcular de manera simplificada, es decir, como un porcentaje del presupuesto, eh, con la particularidad de que este, este programa pues, eh, reconoce unos costes de preparación Atienden a, a esta cantidad, 17.480 euros, que se abonan a la firma del contrato. Tener en cuenta que lo que se conoce como socios asociados, associated partners, eh, pues no forman parte del presupuesto del proyecto y sus gastos no pueden ser reembolsables. Eh, os recomendaría además que leyerais con cuidado eh, otras limitaciones a la cofinanciación, como son eh, las ayudas de Estado o los mínimos. Esto lo podéis consultar en el manual. Un minuto, eh, Ivana. que tenemos que. Ah, vale. voy, voy abreviando. Este punto, es, eh, en el que veréis recogidos los tres puntos anteriores que hemos visto, es la guía para elaborar una buena propuesta. Esto es como lo más importante. Eh, los proyectos se van a valorar siguiendo estos criterios de elegibilidad y los criterios de evaluación que se recogen en el anexo 1 del manual. Por tanto, es importante que la propuesta se vaya dando respuesta a cada una de las cuestiones que veréis recogidas en el anexo con respecto a cada uno de los puntos. Comprobar. Sí. Eh, que cumplís con todos los puntos del apartado de elegibilidad, que son estos, y tener en cuenta eh, la importancia de cada uno de los criterios en cuanto a su peso en la valoración final. Eh, para finalizar, os dejo aquí algunas fechas importantes. Como comentaba, la convocatoria está abierta, hasta el 17 de febrero de 2023, el, el próximo lunes organizamos un seminario específico para los potenciales beneficiarios españoles, que podéis inscribiros en este enlace, aunque como queda muy poco tiempo, os recomendaría que vayáis directamente a la web de la Dirección General de Fondos Europeos y busquéis en el apartado de Actualidad y Eventos. Y el día 21 de noviembre, el secretariado organiza un, un infode y un seminario para todo el área del programa, en el que podéis inscribiros en este enlace o yendo directamente a la, a la web del programa, que la tenéis en la primera diapositiva. Y nada más, os dejo aquí el, el, los, el contacto que, que el correo de contacto que tiene el secretariado para cualquier pregunta y los, y, y los nuestros, tanto Maite como el mío, que somos eh, los puntos de contacto en, en España, y por pues, si tenéis alguna duda. Y nada más, estamos a vuestra disposición y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Pues eh, ya, bueno, como se nos ha echado un poco el tiempo encima... Eh, damos paso a Sergio ahí, eh, a Sergio Pérez director general de acción exterior de Navarra que va a cerrar el webinar bueno pues muy buenos días muy bien. Eh, muchas gracias y bueno antes de cerrar si tengo alguna pregunta o debate pues la podéis mandar por escrito o, hacernos las, eh, o sea, a la delegación de Bruselas bueno, agradecer a las ponentes de la Comisión Europea, porque la Cisina Mayor siempre es muy accesible y siempre participa en, en casi todas las, eh, bueno, las eventos que organizamos. Agradecer también al Ministerio, como no puede ser de otra manera. Carmen, es siempre un placer contar contigo y con tu equipo, eh, que eh, bueno, es pues encantado de saludarlos. Y como no puede ser, de otra manera también a las compañeras de Gobierno de Navarra, a Maya y María Camino. Eh, también se de en la mesa pública en la -insa. además especialmente en eh, los proyectos eh, interrelativos en los que hemos tenido ocasión de aprender, tanto el Inside Out, del Servicio de Precio Internacional, como el CRIJA, de la Dirección General de Cultura, pues eh, tuve ocasión de participar en, en ambos dos, en una otra era para mi vida profesional y por lo tanto pues, estoy muy contento de que estéis ya aquí con nosotros, con nosotras y hayáis contado la experiencia de Navarra. Efectivamente, somos una comunidad muy activa, en este tipo de, eh, no solo en este tipo de programas, sino en proyectos europeos, pero concretamente el Internet Europe es un programa que tenemos bastante aprecio. De hecho, en esta primera convocatoria ya hemos solicitado hasta ocho proyectos, eh, que luego en el Ministerio pues, veremos cuáles de ellos eh, ¿no? eh, recibimos financiación o se consideran para financiar. Eh, entre ellos, no especialmente relevante es relacionado con el, con el Inside Out, uno de los proyectos que, que hemos comentado con anterioridad. Y, por lo tanto, pues, bueno, quedamos a, a esperar de ver eh, cómo evoluciona. Pero, bueno, el mensaje es que desde el Gobierno de Navarra pues, participamos activamente en proyectos europeos, eh, particularmente Interact pero también en otro tipo de programas. Con bueno, respecto al espacio atlántico, también estuvimos en la reunión de lanzamiento a través de mis compañeras de la Oficina de Proyectos Europeos, tanto Carmen como Isa, estudiaron en, en, en el lanzamiento de este programa y la idea que os hace transmitir aquí es que os apuntéis a las formaciones que organiza la Autoridad Nacional, que son muy interesantes, que os van a dar también pistas y claves para cómo participar. Y desde aquí, desde la Junta os llamamos también a cada segmento de, de, de las mismas. Y bueno, y por concluir, pues indicar que este tipo de acciones las, las realizamos en el marco del Plan de Acción Exterior, un plan que realizamos en 2021-2024 que persigue los objetivos en tres ejes Navarra en Europa, Navarra transfronteriza, Navarra en el mundo que, como ya ha comentado la consejera en el discurso de apertura, lo que queremos es conseguir más Europa en Navarra y más Navarra en Europa. Por lo tanto, no me voy a extender mucho más, simplemente agradecer de nuevo tanto a las personas ponentes que nos habéis acompañado hoy como a las personas asistentes que nos acompañáis virtualmente y desearos, eh, sin mucha más relación, que tengáis un buen fin de semana y que disfrutéis eh, de los días de descanso. Muchas gracias, Carly Casco y Aula. Muchas gracias. gracias.